De manera que decido hacer muro no en chiro, sino en blog. Porque lo que estoy buscando es bajar el costo indirecto que se ve invisible en el todo. Independientemente de eso, cuando yo hago un muro, fíjense aquí, este muro que ustedes ven aquí, este muro que chijró, también pudo haber sido de blog. O este muro también también pudo haber sido de chiro o de madera o lo que sea. Lo que estoy buscando es de qué manera yo tengo esa división que no es estructural y cómo me sale más barato, depende el material. Bajando el costo de indirecto. En resumen, el costo del muro, el costo del material o la mano de obra va a influir muchísimo la ubicación. A veces vamos a comprar un simple hormigón, pero la hormigonera lleva el material hasta cierta distancia y nosotros tenemos que pagar un acarreo adicional que no estaba incluido en el presupuesto. ¿Por qué? Porque la ubicación donde estamos es una montaña muy alta, ok, o estamos en una zona muy distante y lógicamente no va a cobrar más. Entonces tenemos que evaluar mucho eso en el análisis de costos para saber. ¿Qué material es más barato? No necesariamente se tiene que, que, que cubicar, que, que medir por metro cuadrado. ¿okay? Se tiene que medir ya con las condiciones del lugar, del tipo de suelo, de abastecimiento. A veces, hay otro caso que le voy a mencionar a Calderón, pero el transporte barato, yo puedo llevarme el técnico de Santo Domingo de Rabacoa o yo puedo llevarme el material, pero ya en el lugar, tengo que buscar un sitio, ¿okay? si estamos en un monte donde hospedar al técnico y tengo que buscar un sitio donde guardar el material. Si es un material como el cemento que no se puede mojar, pues tengo que buscar un sitio donde guardarlo. No puede haber interferio. Entonces, ese gasto adicional para poder, eh, donde vaya a dormir esta persona y tenga un baño y donde vaya a guardar ese material, también es un costo indirecto, aparte del transporte. Entonces, ahora me voy entendiendo. O sea, ¿Qué voy a hacer? Cuando hago la visita al terreno, cuando voy a... Yo estoy viendo de qué material de la zona yo puedo usar para que la estructura me salga mejor el precio, porque en la medida que bajamos el precio de construcción y elevamos el nivel de terminación, pues nos va a salir mejor, ¿ok? Eso les va a ayudar mucho. Yo soy el de tu Calderón especial en diseño y construcción. Me pueden escribir sus comentarios ahora en tu canal de YouTube y también a tu WhatsApp. Nota al margen, Mire. Muchas veces también ayuda mucho el volumen de compra. No lo mismo yo compré una manzana que compré un camión. Entonces, este volumen me puede compensar un poquito el costo indirecto. Para, o, para una obra grandota de 500, 600, 1000 metros, pues esto, este costo indirecto es irrelevante. Pero para una obra pequeñita de 100, 150 metros tenemos que evaluarlo. Estos consejos quizás ustedes conocen a alguien, a algún familiar que esté pasando por, por esta situación y quizás este video lo pueda ayudar a encontrar el mejor camino. Nos vemos en el siguiente video.